estoy agarrando la tora y la horquilla de la guerrera usada y nos la vamos a llevar a mantención esta es la postiza que quedó de la, de la b -twin. voy a pedir el repuesto y esta la vamos a intentar enderezar, para tenerla de repuesto valga la redundancia, redundante apostaría muchas cosas que nunca han visto una persona andando en un municipio con dos horquillas y una postiza en el sillón oh. acá está mi horquilla y aquí está mi mi rueda con llanta nueva el de Kaiza Oh, aquí un pelito oh, En la mitad Es una Domain, creo que es a 2008 Y la otra creo que también es como 2008 Si lo otro era extraño, no pensé que me iba a topar con esto uh, Esto ya es lo último Pero, pero cachense esta La lista de pendientes se redujo un poco Pero todavía queda oh, Un segundo para detenerse y admirar esta verdad Cachate, como quedó mi llanto, man La usamos Y abusamos de ella Y... Ahora tengo un hermoso hula hula Ropa sucia, check Casco, mochila, computador, check Trit Basura Pero, weón, ¿qué onda esta camioneta, weón? Y no es solo eso, es que mi plumilla Mi plumilla está rota, weón. Ah, pero no me va a romper el vidrio ¿Qué pasa si la rompo entera, mira? Calla, calla Soluciones simples problemas complejos bueno quien quiere plumillas cuando podéis tener la mitad de tu plumilla donde como se ha... anda en esta pa? luce con donde se va esta pa? acá bueno veo en HD tengo la pata esto esto está pasando todo por algo que les Quiero contar, perdón, no les puedo contar porque necesito un respiro Cerro la ventana, abre la ventana Aire acondicionado mm. Este camión no lo movía hace meses Creo que estuvo... Ah no, la última cuestión fue el Pumtruck, mira maldita gota Ah, esta es muy probablemente la última vez que entramos al estacionamiento que le arrendaba la maquinita Mati, aprovecho de mandarte un saludo gigante porque me apañaste todos estos años Y ahí está la nena Oh, tenemos harto espacio para maniobrar, estamos, estamos... No solos Estamos con casi todo, tengo que cambiar esa patente igual asegurado, asegurado Estas cadenas las debería cruzar por debajo Y eso es lo que hacía, pero están tan cortas Que las tengo que alargar Y por, por mientras las tiro directo Y para quienes se preguntan Cómo logré corchar el carro a la primera Tengo esa pequeña cámara Que la veo desde adentro, ya la voy a mostrar ¿no? Esa cámara la veo desde acá Ahí No se ve muy bien desde aquí Pero ahí está el, ahí está el coco Este video se podría llamar Preguntas y mudanzas oh, ya, tenemos el carro, tenemos lo esencial para poder grabar Y movernos Nos vamos Tengo una lista de preguntas que me han hecho eh, Pero creo que hay una que es bastante recurrente Y tiene que ver con lo que acaba de pasar No es sobre la mudanza, es por qué no lavo mis cosas Soy una persona que no se complica mucho la vida por tener todo brillante La verdad es que... Lavar una camioneta toma harto tiempo Sobre todo si está tan cochina como la mía Es algo que podría hacer para que se vean Más lindas, pero realmente lo que me interesa Es mantenerlas funcionales Y estar lavándolas a cada rato En realidad toma mucho más tiempo de lo que uno cree Y tiempo es algo que últimamente Me está faltando, así que Creo que tener la bicicleta O la camioneta cochina Es un precio muy bajo A pagar por la cantidad De tiempo que te ahorras Y de repente sean instancias en que se puede hacer, mientras tanto se acumula polvo, polvo y polvo Y mi bicicleta probablemente pese como 3 kilos más de lo que debería Y entramos al túnel Me han preguntado un montón si es que voy a hacer videos de moto O si voy a volver a la moto o por qué dejé la moto La moto la dejé en un momento de mi vida en que no tenía los recursos para estar manteniendo una moto Llegué a un punto de mi vida en que me empecé a preguntar de nuevo por mis sueños de cabro chico y la verdad es que andaba en bici y andaba en bicicleta para todos lados y me encantaba porque era fácil, era simple, era liviana, la podía transportar ahora las finanzas van mejorando pero no sé si estoy listo para tener otro juguete aparte de las bicicletas porque ha estado entretenido el mundo de las... wow, el boncarnas. ha estado entretenido el mundo de las bicicletas y me ha, me ha demandado mucho más tiempo del que pensé quizás el día de mañana me compraría una moto Nadie lo sabe, que sea lo que Dios quiera, hay un tema que la gente asume que no es así y es que si estoy casado con alguna marca Yo creo que ya todo el mundo sabe que más de una marca ha pasado por este canal de YouTube y finalmente la única que se ha quedado es Cross Mountain Los motivos de por qué hemos terminado con algunas marcas a veces son cosas muy triviales, otras veces son cosas súper profundas por decirlo de alguna manera pero la marca que se ha mantenido en el tiempo han sido Matías y Diego con Cross Mountain hemos tenido altos y bajos pero los chiquillos trabajan de una manera muy parecida a la mía que es tomar las decisiones a través de los valores, tratar de preocuparse por las personas que los rodean y eso es algo que no vi en muchas de las otras marcas con las que trabajé. Que yo trabaje con Matías y Diego no significa que tenga exclusividad con Polygon. Y eso creo que ya a estas alturas puede estar un poco demostrado. Esta es una bicicleta que algunos ya vieron en el último tutorial. Es negra. Aquí en Chile por lo menos es barata. Es la barata negra. Esta caja tiene adentro lo que iría siendo la evolución de los videos de la Marlin ¡Cachateee! Oh, ¡Fondo! ¡Oh! ¡Permiso! ¡Disculpa! <risa> <risa> ¡Bueno! Me he comprado alguna yo, como la Guerrera usaba La Rock Rider Between. Una de las razones por la que existe este canal de YouTube es para que todos aprendamos y por ende cualquier marca, esto ya está incluso hablado con Polygon Internacional, a mí cualquier marca que me pida que yo pruebe una de esas bicicletas y pueda darme honestas impresiones, ¡Bienvenida sea! Muchas de esas marcas no quieren porque no les gusta que hablen mal de sus bicicletas. Este es un secreto entre nosotros. Todos los productos tienen detalles No pueden ser perfectos, siempre una por otra Incluso la Polygon, la Polygon x Square One Mi Polygon Tiene una geometría ¡Uf! A fin de cuentas, ninguna bicicleta es perfecta La Snap no era perfecta Era bastante fondera, de hecho por eso hubieron tantos experimentos de tokens La Polygon tiene personalidad propia Pero es una de las bicis que a pesar de todo A pesar de la geometría incluso, qué onda esa geometría es una de las bicis que más me ha gustado y planeo andarla en un futuro, pero no planeo andarla para siempre Voy a seguir probando bicicletas, vamos a seguir trabajando con Polygon, vamos a seguir haciendo reviews de bicicletas que algunas marcas quieren que pruebe Y en ese sentido no, no me voy a casar con ninguna marca o con la marca que trabaje De hecho, cuando Polygon Internacional vio la foto de la Trek Marlin, la caja de la, de la bicicleta que subía a Instagram Dijeron, pero buen? Y Matías me dijo, bueno, me dijeron, pero guan. Yo les dije, pero guan, ¿qué? Estaban, los lo, lo, lo indoneses, estaban, ¿indoneses son? Sí, son indoneses. Estaban todos confundidos, no entendían qué es lo que estaba pasando, pensaban que me había cambiado de marca. Y le expliqué al Matías, Matías le explicó a ellos. Ahora están todos tranquilos y todos saben más o menos lo que estamos haciendo, así que. A fin de cuentas, mientras más bicicletas podamos probar, más podemos aprender, experimentar, compartir. Y esa es la idea principal de este tipo de videos. Ahora último se está dando incluso que amigos míos, patrones, me están ofreciendo sus bicicletas. Y siento que es una gran responsabilidad y me da un miedo terrible probar sus bici, Porque por lo general, en una andada las bicicletas no quedan como estaban en el comienzo. Pero eso está por verse. Muchas personas me han preguntado dónde ando en bicicleta y eso ni siquiera yo lo sé. Como estábamos viviendo con la Valentina en Santiago, andaba en los lugares que me quedaban cerca, pedaleaba varios kilómetros para llegar al Durano hasta que empezaron a cobrar y no hacía mucha mantención. Pedaleaba para subir al Manquehue, una ruta de calle terrible, pedaleaba para ir al San Cristóbal Al final trataba de no mover la camioneta, que es uno de mis principales objetivos, mantener los costos bajos Y nunca sabía en qué momento iba a ir dónde, porque de repente llegaba la pata de cambio de la barata negra Y decía, oh, hay que instalar esto y hay que ir a probarlo, ¿dónde la vamos a ir a probarla? Vamos a llegar al San Cristóbal, para dejarla da vuelta y darle tres vueltas más <risa> Pobre bicicleta weón Así que a fin de cuentas nunca sé dónde Oh me caí, me, me lo comí medio medio Así que a fin de cuentas por lo general Tengo una idea De qué circuitos quizás vaya a andar Pero no sé en qué momento, no sé cuándo Y la única salida organizadas que estamos haciendo son Las de Patreon, como ya bien muchos saben esas salidas se avisan con anticipación Nos organizamos, nos juntamos, lo pasamos bien Son bacanas esas salidas Este otro un pequeño detalle Que que, era... que no le llegaban las notificaciones de que subí video Youtube, he descubierto que tiene unos algoritmos Es, es, es más inteligente que todos nosotros juntos Asúmanlo, somos más tontos que Youtube si quieres intentar que te lleguen esas notificaciones, tienes que tener activada la campanita que está justo al lado del botón de suscribir. Puedes hacerlo como puedes no hacerlo. Respeto tu decisión. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Escucharon ese tono donde empiezo a hablar como preguntando? Y estoy explicando algo totalmente seguro, pero nadie me cree. ¿Por qué creen que estoy preguntando? <risa> Si alguien recuerda esos videos, hoy que me dio risa el otro día cuando hice la conexión. ¡Ah! ¡Oh, esto está muy estrecho. ¿Qué hicimos con esta autopista? No tengo espacio. Y voy con un carro que casi se come... ¡Oh! ¡Qué horror estaba! Me da mucha risa que cuando hacía los videos al principio, no sé por qué, pero leía cada frase como explicándola. O digo, como explicándola. Y todo parecía que era pregunta. ¿De H en Rigia o Enduro? ¿O Rigia en Enduro de H? De que se puede, se puede. Pero hoy día no vamos a hablar de eso. La idea de este video es darle mi opinión sobre las cosas que deberían considerar al momento de elegir un tipo de bicicleta. Yo no hablo así, lo prometo. Yo cuando hablo con las personas no hablo así. Pero cuando empecé a ser youtuber. Me salía, me salía, no sé por qué, me, no sé por qué hablaba así, pero daba mucha risa. Ahora a veces me pasa, pero me sale como más natural. ¿Y eso es una afirmación? Esta es cuática y esta es delicada. ¿Qué pasó con insertar nombre? Como han habido marcas que han pasado por el canal y se han ido, porque no me acomoda trabajar con personas que trabajan, una manera casi totalmente opuesta a mí. Ha pasado también que he presentado personajes que en un momento les tuve mucha fe después me di cuenta que había algo sospechoso y después me di cuenta que no debía haber tenido fe en esas personas <risa> nunca. No quiero que se confundan acá hay personajes que pasaron no lo hemos visto más pero los vamos a volver a ver algún día porque son grandes amigos pero hay otras personas que resultaron ser tan distintas en su manera de hacer las cosas por decirlo poco que decidí de cuajo dije no, no, no, no me sigo metiendo oh, tengo la cabeza ahora llena de malos recuerdos yo ya había olvidado toda esta weá con este canal de YouTube he conocido personas increíbles pero también he conocido unas personas que no tengo palabras para explicarlo de manera linda, si no tienen nada bueno que decir, mejor no digan nada. Manejando en la autopista. Hubo uh, una persona que intentó adjudicarse el reconocimiento de un proyecto que hicimos... Estoy intentando que se mantenga en el incógnito ¿Un tipo de bicicleta? Siendo que fue la persona que menos se preocupó por el resto de las personas Que menos contribuyó Y que más beneficio intentó sacar a cambio Se tenía que decir y se dijo Ah, me van a caer encima en YouTube Un tema que quedó pendiente fue qué pasó con el último PAMTRACK de beneficio Ese último PAMTRACK no se ha hecho Porque las propuestas que llegaron La verdad No me convencieron tengo, yo personalmente tengo que sentir que la gente que está enviando esas propuestas está comprometida con lo que está haciendo el sector, el sitio, el lugar, la gente cumple con los requisitos Algunos de estos proyectos que me enviaron en un comienzo sonaban bien pero indagando un poco más me, no me dan la certeza de que lo que íbamos a hacer ahí iba a durar en el tiempo y recuerden que estos pump que estamos regalando lo hacemos vendiendo poleras no de Polygon, sino que boleras MTV en Duro Chile en el shop. En el shop MTV en Duro Chile. <ríe> Redundancia al límite. Estos pump tracks finalmente los financiamos directamente yo con Andrés Santander. Andrés, te mando un saludo, un abrazo, compadre. Lo máximo. Dicho esto, queremos que nuestro esfuerzo se valore y perdure en el tiempo y tenga un impacto positivo para las personas, por sobre todo que genere un cambio, que genere mejores personas, que genere deportistas y es por eso que tengo que ver con mucha delicadeza dónde vamos a hacer el próximo pump track tenemos un proyecto que va por buen norte pero aún no hay nada definido así que prefiero no decir nada si es que no tengo nada concreto ese que está esperando dueño si tienes algún lugar bueno voy a dejar la publicación de Instagram acá para que lean los requisitos si cumples con todos ¿Tendrías que dejar un comentario en este video? ¿Y tendría que entrar a revisar este video? Sí, sí lo puedo hacer. Deja un comentario en este video. Este es el principio del fin. Cáchate, selfie stick. Esto es el primer viaje de una mudanza brutal. Porque. Con la Valentina vamos a dejar de vivir en Santiago. Nos vamos a venir a Talagante con mis padres temporalmente. O se va a venir bueno, no se puede venir malo. Hay que tener fe. Bodeguita, bodeguita. ¿Qué fue lo último que hicimos acá? Lo último que hicimos fue el banco. Si algunos llevan siguiendo este canal de YouTube un tiempo, sabrán que esa máquina con ese carro y... La compactadora antigua nos lo robaron. Es? Ahí está. No, ahí está, para... ahí está. Uy, tiene el sticker! Espera, espera, espera, Está lleno de gente, tiene el sticker. ¿Me doy media vuelta? De la estación ahí. Y ya. viene para acá. Muchas gracias. Weón. Encontramos. En no! Esto, si lo voy a tener acá, lo tengo que tener de manera mucho más segura. <música> es casi tragicómico porque el que puso los neumáticos aquí fue yo, como hace cuatro años eh, para hacer espacio en la bodega y empezar a hacer proyectos. De hecho, después de eso partió el canal de YouTube, andaba con la locura en esos tiempos. Ahora tengo que hacer espacio para mi máquina y mi máquina va a tener que hacerse espacio ya misma. Ya que estamos en un pregunta y respuesta, alguien se va a preguntar de dónde salió tanto neumático y es de la empresa que era de mi papá, que la cerramos hace años. Y tenemos esos saldos de neumáticos que en algún momento deberíamos vender, todavía no lo hemos hecho, es de familia. La última vez nos robaron esta máquina y ahora creo que está súper difícil sacar la máquina con el carro, así que creo que lo logramos. Creo que se trata de aprender de los errores, no pretendo que me roben esto de nuevo porque pasé un susto horrible, me acuerdo que se me secó la boca así cuando supe la noticia, fue horrible. Así que sí, funciona, metí el carro con la máquina, yo creo que la camioneta cabe acá, pero... Prueba de concepto, funciona y ahora queda mucho por hacer, son las, las 3 de la tarde y tengo todo el día por delante, así que... Los neumáticos no fueron nada, ahora tengo que ir a ordenar la bodega, eso va a ser un desastre, bueno. El plan acá es... Oh, me tengo que llevar ese neumático. El plan acá es ampliar esta entrada y eso implica zapar... sacar todas estas zapatas. Estas son también repuestos de lo que era la empresa de mi papá, son zapatas de bulldozer. Rodillo Uf, Esa agua se va a empezar Quizás deje que pase un poco el calor Es lo más razonable Ir a andar en bici No fui a andar en bici Y ese montículo de ahí ya no existe Está Está acá Cada piso Son cuatro zapatas A ah, no sé cuántos son no, no los voy a contar ahora Pero hagan las matemáticas Cada zapata debe pesar como 40 kilos Tengo los brazos Hechos bolsas Qué destruido y miro esto y digo van esto, estos son mucho más pesados hoy día es un nuevo día y me agarré con todo este fierro de acá partí trayéndolo en, en los pallets pero los pallets se estaban rompiendo y este creo que es el último balde, esta es la misma retro con la que arreglamos la MINIX cada hora Debo decir que no soy muy apegado a las cosas materiales, pero verla así, en realidad que da lástima. Hace muchos, muchos años, y esta agua pesan, ¿no? Bueno, ha sido un día intenso. mejor trípode del mundo ese, ese es un trípode estamos creo que estamos listos esto si lo soy bien en esto esta web fue una locura acá habían bueno, habían tres baldes gigantes balde como el balde de la mini pero tamaño aumentadísimo y los tuve que sacar de acá esos martillos hidráulicos la máquina no se los podía, los tuve que arrastrar con mucho cuidado y después me traje todo esto que oh, fue una locura, insisto. Eh, los más chicos deben pesar 40-50 kilos, los más grandes como, como ese que viene ahí. Ese debe pesar bueno, 60-80 kilos. Hoy día es uno de esos días extraños que me encantaría tener una pesa para contarles cuánto pesa lo que moví. Estuvo intenso, no, ni, ni siquiera sé por qué ordené tanto, pero estuvo productivo y lo pasé bien. Entonces ahora está todo este espacio. Acá estaba lleno de toneladas y toneladas de fierro. Ahora tengo que despejar mis cosas, las cosas algunas cosas de mi papá. Estos pallets los podríamos hacer repisa, juntos con los que están en la otra bodega. Y esto es todo un desastre, eh, oficialmente. Ahora me tengo que ir para Santiago, mañana nos vamos a Chillán y... Este fue un pregunta y respuesta bastante chistoso. Se acabó este video, no se ha acabado. Nadie lo sabe. Cualquier cosa, déjela en los comentarios. No te raja. Esta es una compilación para todas las personas que dicen que debería lavar mi camioneta. Dutch Dodge estaría orgulloso de mí? Café, helado <risa> Estoy bastante indigno para estar respondiendo preguntas a esta altura Hay un tema que me gustaría tocar Es que hay un montón de gente que se ha quejado Porque he llamado algunas bicicletas económicas o baratas Yo sé que 300 mil pesos no es poco Y no sé cómo es el tipo de cambio para otros países Pero aparentemente <risa> son bicicletas que cuestan un montón Aún así, por ese precio, estás consiguiendo la gama más baja para meterte en un deporte que no es económico. Mira cómo viene ese. Si toman cualquier deporte como el mountain bike, windsurf, parapente, moto, son todos carísimos realmente. Y creo que mil pesos para empezar con un deporte. mil pesos son como 500 dólares. 500 dólares para empezar con un deporte no es lo más económico del mundo, pero qué tantas cosas puedes conseguir con 500 dólares una comida para dos te puede salir 50 dólares si es que lo haces más o menos económico así que ahí tienes 10 salidas a cenar con tu polola o novia o, o quizá el arriendo de un mes de algún lugar tremendamente económico yo sé que una bicicleta económica sería de 100 mil pesos que son 150 dólares jugarse el pellejo Andando una bicicleta de ese valor que no está hecha para lo que le va a hacer es, es, yo, yo personalmente pienso que no los vale Así que prefiero ahorrar un poco más Y si no tengo muchos recursos, aprender a comprar usado Comprarse una bicicleta usada que te va a durar mucho más que Las últimas dos bicicletas económicas que hemos visto Costaban el doble de lo que costó la guerrera usada Y la guerrera usada se ha portado increíble, así que esa altura ya económico o barato depende de la perspectiva de dónde lo mires y yo no recomiendo bajarse mucho más de 300 mil pesos 500 dólares por una bicicleta si es que están empezando más abajo de eso es buscar problemas han enfatizado un montón muchas personas sobre que debo ocupar más protecciones porque soy un influencer youtuber Instagramer y todos esos términos que antes no existían Creo que lo dije una vez Bueno, nadie me puede creer con esta chasca Creo que lo dije una vez y lo vuelvo a repetir No por tener un seguidor más o un seguidor menos voy a cambiar mi manera de ser No me considero un ejemplo para nadie Creo que cada uno se cuida de la mejor manera que puede Mi manera es ocupar la cabeza Para otras personas puede ser ocupar más protecciones no digo que no me vaya a pasar nada nunca, porque me ha pasado Todo oh, me reje entero Me regentero. entero oh, Puta la agua me distraje weón. Pero lo que les quiero pedir realmente es que no me den la responsabilidad a mí por dar el ejemplo Porque yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera, voy a seguir tratando de ocupar la cabeza lo más posible Para que no me mate como por ejemplo me he matado en la barba Y si tú esperas que tus hijos usen más protecciones, no dependas del tipo que siguen en youtube enséñaselo tú para mí es lógico pero hay cada vez más papás que me dicen debería ocupar más protecciones para darle el ejemplo a los niños si tú quieres que tu hijo use más protecciones te recomiendo que se lo enseñes tú este último tema que quiero tocar es de algunas personas que han dejado comentarios o han enviado mails o se han comunicado conmigo de una u otra manera para contarme que el canal los hizo interesarse en el mountain bike luego terminaron comprándose una bicicleta y que andar en bici de una u otra manera le ha cambiado la vida para mejor a todas esas personas que me han escrito se lo agradezco de corazón porque no saben lo tranquilizante y gratificante que es el sentir que no estáis haciendo una simple payasada en youtube sino que estáis de una u otra manera generando un impacto positivo a través de redes sociales o lo que sea enfatizo en estas personas sobre todo porque Llegan una cantidad de comentarios haters, personajes clásicos que te dicen Ay, tú que tienes bicicletas, tú puedes andar O, o tú tienes una bicicleta muy cara y yo jamás voy a poder hacer eso Es muy fácil quejarte de lo que no tienes, tirarle mierda a otra persona y no hacer nada al respecto No se necesita ni mucho esfuerzo ni mucho coraje para mandar odio a través de los comentarios de YouTube o Instagram o lo que sea pero sí se necesita bastante esfuerzo y bastante coraje para ver a un tipo en youtube y decidir que la bicicleta puede ser entretenida, esforzarse para generar los recursos y finalmente llegar a comprarse una bicicleta porque de una u otra manera alguien te inspiró a hacerlo cuando pasan cosas malas o se pone todo difícil o estoy hasta acá de editar no me concentro en los tipos que andan tirando basura porque no pueden tener lo que uno se ha esforzado en tener En cambio me apoyo en esas personas bacanes que de una u otra manera te dan energía para seguir con lo que estás haciendo Y es chistoso porque ellos cuentan que de alguna manera se inspiraron en el canal Para volver al deporte o intentarlo por primera vez Y redundantemente ellos mismos son los que me inspiran a mí a seguir con lo que estoy haciendo porque la energía que entregan al mandar esos mensajes es brutal y te olvidáis de todo, de todo lo malo, de todos los problemas de ya no estáis hasta acá con la edición, estáis hasta acá y podéis seguir porque sentís que tenéis el apoyo de personas que de personas que son la raja son, son, son unos mails cuáticos son personas que dan ganas de conocer porque te cuentan experiencias de vida y... ¡guau! Wow. A todas esas personas les agradezco por la buena onda que me entregan, a todos los que ven los videos y le dan like y dejan algún comentario, eso apoya un montón al proyecto, a mis patrones que son lo máximo. Cuando partí con el canal era como todo muy solitario, la vida del youtuber es súper es solo, o sea, ¿soy, so, ¿soy solo? <risa> Tengo el apoyo de la Valentina, tengo el apoyo de mi familia, tengo el sol que me está encandilando Pero al final estás ahí tú con tu bicicleta haciendo video y tratando de generar contenido Mira, mira ese peinado fascinante Agradecimientos también a Matías y a Diego que me han entregado su apoyo incondicionalmente ya hasta esta altura Hay marcas nuevas también que se van sumando a poquitito Lo importante ahí es que todos rememos para el mismo lado Y poco a poco se ha armado un equipo de trabajo filete Andrés Santander, que me apoya con la página del shop? Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Sin el apoyo de todos ustedes, sin el apoyo de las personas que han estado apañándome, esto no sería posible. Así que a todos les mando un abrazo gigante, un agradecimiento enorme y nos vemos en el cerro. La llanta la cambiamos por una llanta un poquito más dura, esta es otra E13, la llanta es la LG1, la que viene originalmente con la Easy es la de una enduro y ya está un poquito más robusta. No hubieron muchas opciones de llantas para elegir porque estas masas y llantas son de 28 rayos, así que estábamos escasos de... De opciones. Lo que le pasó a la otra llanta fue por uso y abuso y ya tenía ¿cuánto? ¿Un año de uso? Pero ahora le pusimos ya una más netamente endurera de achera. Debería resistir bastante más Debería aguantar más Y lo otro que hicimos, la masa tenía ese problema De que cuando giraba la rueda Cuando giraba la rueda los pedales seguían girando en banda Y eso me costó de hecho Algunos canillazos Pero los chiquillos ahora me acaban de contar Que cambiaron la masa porque el problema Que tenía era que se ensuciaba y se ponía Más áspera y le llegaba Todo ese problema al piñón Ahora tenemos que una Hope Hope Pro 4 esta bicicleta la hemos dado fuerte, le hemos dado duro, le hemos caído encima como corresponde eh, para estar probando una de estas bicicletas, así que... Ahora la bicicleta debería estar en perfecto estado y vamos de nuevo de vuelta a Chillán a usarla y a usarla Usar. Un punto a arreglar en esta rueda de partida es que en vez de 28 rayos yo le habría puesto mínimo 32 A Chillán no voy a ir con mis pedales que están acá esto les quiero hacer una mínima intención. Cristian Burr me mandó pines y repuestos, bujes, rodamentos Así que esto en un tiempo más lo vamos a revisar. Van a quedar como nuevos. Y por mientras, vamos a probar estos que me mandó un amigo. ¿Qué te parecen? Están sin pines, pero... Bueno, pero están buena plataforma. Así que vamos a estar probando esto y los tenemos que armar. Están los pines acá. Ahí tienen este hermoso detalle que el vasco el esposo, MTV Enduro Chile. Estoy terminando de ordenar para partir a Chillán Y me estaba acordando de algo que había grabado de esta bicicleta Que va un poco de la mano con el tema de que Haya muerto la llanta trasera, hayamos tenido que hacer todos estos detalles Y era un video que se iba a llamar El maltrato que recibe tu bicicleta en un bike park Y creo que dejarle una pequeña compilación de ese video Es una muy buena idea para demostrarles qué es lo que tuvo que aguantar No esta llanta, sino que... Esta llanta, que tiene llantazos, tiene niples levantados, tiene niples fisurados y ahora es un hermoso hula hula.